Chicos, antes de empezar con el vídeo, os recuerdo que en la primera línea de la descripción Tenéis el link a G2A, la mejor página actualmente en esta cuarentena Para poder comprar los mejores juegos al mejor precio Oh yeah Oh what, the... chicos, bienvenidos de vuelta al canal Hemos estado viendo la llegada de Oro, el rey de oro A nuestro juego de Fortnite Lógicamente también han llegado una barbaridad de cambios dentro del mapa de Fortnite. Y son cambios que lógicamente te has olvidado de ellos porque han sido añadidos en esta última actualización. Justo en el tiempo en el que ha llegado el rey. Así que vamos a saltar dentro del juego de Fortnite para ver todos estos cambios que han metido. Así que chicos...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 en segundo lugar, deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente Y ya por último, solo deberás comentarme en la sección de los comentarios ¿Cuál es tu motherfucking ID de Epic Games? Una vez hecho los tres sencillos pasos, ya estarás participando Y os deseo muchísima suerte a todos ¡Vamos con el vídeo! ¡What! Uh -huh, ¡Vaya skin llevamos hoy, chavales! Uh -huh. Vamos a ser los más respetados de toda la partida No, no, no, no. ¡Uh! Es muy malo, tío. Oh, shit. Me mato. Uf, casi me mato, tío. Aquí estoy a salvo, espero. Mucha gente no sabe de dónde proviene realmente el rey de oro. Y es que chicos, hoy hemos descubierto algo que muy poca gente sabe acerca. Del Rey de Oro Y cuáles son los misterios que esconde Realmente bajo ese traje Estáis en el lugar adecuado Si queréis saber de dónde proviene El Rey de Oro Y es que chicos, dejadme deciros uh, He visto a alguien aquí Un PvP inesperado Chavales, un momento Lo mato, rápido, pim pam pum Uh, uh. Soy indestructible ahora mismo, chavales Indestructible Seguimos con la historia Lo que mucha gente no sabe es que el rey Midas y el rey de oro Tienen una conexión extraña Que nadie nos había explicado anteriormente Como bien sabéis, Midas tiene alguna relación con el oro De forma que ya solo por eso Tiene que tener algún parentesco O similaritud con el rey de oro Pero... Y si os fijáis en el mayor de los detalles y os fijáis como el rey de oro tiene una cicatriz que comparte con el rey Midas Una cicatriz en el ojo que dejarme deciros, ambos personajes la comparten ¿Creéis que se trata de mera casualidad del juego o creéis que realmente el rey de oro es la versión actualizada o la versión, digamos, de esta temporada del Rey Midas. Oh, qué recuerdos me trae este lugar. Justo aquí. Uh, es donde se creó el pack. El pack de leyendas nuevo que está en la tienda. Fijaros en estos macro baúles de Slurp. Pues bien, chicos, justo aquí es la ubicación donde en el trailer oficial del pack se ve como el agente del caos. Escondido en esa sala Justo de ahí o oh, oh, ¿Cuál sala era? Esa sala justo de ahí Vigilando desde ahí arriba el agente del caos Que todo saliera perfectamente Ayer descubrimos que aquí Fue exactamente donde El plan se llevó a cabo Desde el de agente del caos Así que chicos podéis ir a ver el vídeo Y si os interesa también descubrimos Diferentes ubicaciones de mucho interés What the fuck? Oh, oh, oh Dios, ahora sí que vamos bien Oh shit, lo he visto ¿Lo he visto? ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? No me ha visto <risa> No me ha visto Lo siento, hermano Está en blanco, está en blanco Lo tenemos Vamos, let's go, motherfucking go Después de tener el primero de los misterios ya enfocado en el rey Midas Y el rey de oro compartiendo alguna cosa de sus antepasados Ahora no puedo enseñaros el siguiente porque la zona ya ha cerrado fuera Pero esta partida pinta muy bien, hermano Tonto, por tonto Nos acercamos al segundo misterio del vídeo más importante Y lo tenemos justo aquí con nosotros ahora mismo Es decir, justo, literalmente Aquí Esta ubicación del mapa de Fortnite Ha recibido una actualización un poco extraña Y es que parece ser que lo que es el puente Ha sido cubierto con una pared Una pared que no se puede penetrar <risa> wow. ¿Por qué? Y es que Epic Games en la última actualización Por alguna razón en concreto Han querido bloquear esta entrada hacia Pantano Pegajoso sin dar ninguna explicación a nadie. Realmente no estoy muy seguro tampoco del por qué han querido hacer esto o el por qué simplemente de tapar esta pared, pero definitivamente lo han hecho. La verdadera pregunta en esta ubicación del mapa es ¿por qué? ¿Por qué Epic Games cree que es mejor cerrar esta entrada y por qué ha decidido hacerlo? Y es que lo primero que me ha venido a la ven... Y es que lógicamente lo primero que me vino a la mente en cuanto me puse a pensar El por qué Epic Games ha querido bloquear esta entrada desde la última actualización Es, espera un momento, Neox Lo más lógico es que Epic Games a lo mejor quiera bloquear la entrada de algo O incluso simplemente parar algo que estuviera sucediendo en esta ubicación En Pantano Pegajoso Una ubicación que parece ser... Va a estar cambiando muy, muy pronto Y quién sabe, quizás el plan era o bien frenar el agua para que no hubiera tantísima agua en la ubicación O quién sabe, para cerrar el acceso a algún tipo de criatura misteriosa Chicos, vosotros la Neox Army, ¿qué creéis? ¿Por qué puede haber pasado esto? ¿O con qué finalidad? Voy a estar leyendo todos los comentarios Así que chavales, aprovecharlo ¡Uh! Cofre legendario Así que la ubicación de pantanos pegajosos Creemos va a ser protagonista De algo muy interesante Esta temporada Dejarme deciros que... ¿What the fuck? Dejarme deciros mientras voy a buscar a ese pequeño saltamonte Que nunca jamás se había visto un cambio De esta manera Dentro del juego Soy muy malo, tío Soy muy malo en este juego, tío Oh yeah, volvemos a estar aquí Vamos ahora sí que sí con el último de los misterios del vídeo de hoy Y creo que os va a parecer muy interesante Y es exactamente en este lugar de aquí En la plataforma la cual se está virtiendo todo el petróleo a el agua de una manera inminente Quedaros con la forma de todo esto Porque el rey de oro Se ha descubierto que tiene Un logo característico de él mismo Es decir, un logo que le representa Que al igual de lo que acabamos De ver en pantalla Tiene un significado Y un parecido con la Plataforma que estamos ahora mismo Así que el rey de oro Está relacionado con esta ubicación De una manera inminente Tiene algo que ver con todo lo que Ha sucedido en esta ubicación Y sabe cuál es la bestia Que ha empezado a romper Todo esto tonto, que eres tonto. Así que sí, chicos el rey de oro parece que esconde algún plan que todavía no ha sido anunciado en ningún lugar uh, Estoy nervioso quedando solo, tío No podía hacer nada, tío No podía hacer nada ya, tío Así que chavales, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, ya sabéis, podéis apoyar al canal con el código de Neox en la tienda De verdad os lo agradezco muchísimo a toda la Neox Army y a todo el mundo que utiliza el código en la tienda Nos vemos en el siguiente vídeo, un besito a todos y...